Lecciones de un curso de milagros y enseñanzas profundas de David Hofmeister. Comenzamos hoy con la primera parte, la lección número uno. Nada de lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, significa nada. Mira ahora lentamente a tu alrededor y aplica esta idea de manera muy concreta a todo lo que veas. Esa mesa no significa nada. Esa silla no significa nada. Esta mano no significa nada. Este pie no significa nada. Esta pluma no significa nada. Luego mira más allá de lo que se encuentra inmediatamente alrededor tuyo y aplica la idea dentro de un campo más amplio. Esa puerta no significa nada. Ese cuerpo no significa nada. Esa lámpara no significa nada. Ese letrero no significa nada. Esa sombra no significa nada. Observa que estas expresiones no siguen ningún orden determinado ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican. Ese es el propósito del ejercicio. La afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas. Al practicar con la idea del día hazlo con total imparcialidad. No trates de aplicarla a todo lo que se encuentra dentro de tu campo visual, pues estos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Asegúrate solamente de no excluir nada en particular. Desde el punto de vista de la aplicación de la idea, una cosa es igual que cualquier otra. Las tres primeras lecciones no deben hacerse más de dos veces al día, preferiblemente una vez por la mañana y otra por la noche. No deben pasar de un minuto más o menos, a no ser que eso cause una sensación de premura. Una cómoda sensación de reposo es esencial. Y las revelaciones de David Hofmeister para esta lección, ¿Nada de lo que veo en esta habitación significa nada? Empiezan así, dice David. Cuando aplicamos la lección número uno del libro de ejercicios a la percepción del mundo, nada de lo que veo significa nada. Empezamos a reentrenar a la mente para que vea el mundo de una manera completamente diferente. Empezamos a permitir que el Espíritu Santo lave la mente para dejarla libre de juicios, preferencias, jerarquías de pensamientos, libre de la creencia en que algunas de las cosas que percibimos son más importantes que otras cosas que percibimos. Empezamos el entrenamiento mental, una práctica muy ferviente de perdonar al mundo y despertar del sueño de la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. De despertar de la percepción fragmentada a la percepción verdadera y más allá a la realidad del Reino de los Cielos. Esto se puede practicar muy suavemente mientras parece que atraviesas el día, mirando el terreno que percibes por la ventana al otro lado de la calle. Solo con que practiques con lo que está a tu alrededor y cerca de tu alrededor. Estás comenzando un asombroso viaje hacia la paz eterna, hacia un estado mental muy sereno y tranquilo, que está contento, que no busca en el mundo de las imágenes para encontrar el significado, que no busca en el mundo de las imágenes para encontrar la identidad. Es una tarea valiosísima que te conducirá a las cumbres de la felicidad. Y te digo que te tomo de la mano en este viaje y caminamos juntos por el mismo camino que se abre a la comprensión de que somos un único ser, unido por nuestro Creador, por el Espíritu. Practica hoy muy suavemente conforme vas adelante, pero con la intención de no hacer ninguna excepción a esta bella lección que conduce a la libertad de la mente y a la sanación de la mente, sobreponiéndote a todos los disgustos, a todos los conflictos y dificultades que percibes. Nada de lo que veo significa nada. Nada de lo que veo significa nada.